Hola chicos, hola, hola, ¿qué tal? Bien, y mirando la ruta. Entonces, ¿cuál quieres hacer? Bueno, me gustaría hacer la ruta de los molinos, tiene más kilómetros. Puede ser. Hola chicos, podemos por llegar tarde. Hola. Qué raro, llegar llegando tarde. Sí, lo siento. Y bueno, ¿cuánta agua tenemos que llevar entonces? Eh, yo debería llevar 4 litros para todos. Los pues de emergencia, ¿no? Sí, luego las cantimploras. ¿Cuántos kilómetros hay hasta.? La primera parada. De la salida a la parada comer hay 15 kilómetros y después de comer haríamos los 25 que nos quedan. Vale. Venga, chicos, es la hora. ¿Es prisa? Eh, yo sí, que quería bien con un amigo. Vale, pues me quedo recogiendo. Venga, chicos. Yo te ayudo. Chao. Chao. ¡Carlos Blanes! ¡Samufa! ¿Cuánto tiempo? adiós ¿Qué tal, tío? Ahí, tirando. Pues bueno, y ven con unos socios que te algo luego por ahí. ¿Te tienes? Sí, venga, ¿por dónde estáis? Allá hacia la esquina. Ah, bueno. ¿Qué es esto? No? Ah, espera, tranquilo. No pasa nada. Ah, por eso, vamos ya. Venga, vamos. ¡Aloto! Mm. ¡Chaval! Este es Carlos. Hola. ¡Hola! Es un buco. No, no, no, no. Yo quiero que viernes, así que esto coloca, macho. Sí. Bueno, venga, a ver, tendré que probar. <coughs> me gusta, eh. Sí, sí, gustar me gusta, pero me entró por mal sitio. <coughs> Oye, ¿habéis visto a, a Carlos que te va esto muy raro? Sí. Este es de historia, ¿Y Esta es eh, una última historia en no. Vale. Pues espérate, vas ¿sí? a Está con un acento un poco raro, por favor. Qué pinta. Creo que no pidió. Además lleva mucho, sí. sí. Hola, hola, hola. Voy a poner la librita. Oye, Carlos. ¿Has visto tu última historia? ¿Quiénes no son tus nuevos amigos? Son Samufa y ¿Y ¿No te parecen un poco conflictivos, por llamarlo de alguna forma? No, si son gente normal y corriente. No sé, me han dicho que no, no son buena gente, precisamente. Bueno, ¿y quiénes son ellos para, para jugar? ¿Por yo no estás jugando tú también ahora? Bueno, bueno, me sí. envío. No, es que para que me vaciléis me juzguéis para esto no vengo. Carlos, espera Carlos, ¿sabes que eres mejor que esto? No sé, es que llevo ya mucho tiempo metido en esto Y ya, ya no sé qué que hacer para dejarlo Cada vez que estoy peor y me veo más, más lejos de poder estar bien pero, pero Carlos, somos tus amigos ¿Podrías haber contado con nosotros? ¿Puedes contar con nosotros? Bueno Carlos, nos alegra que hayas vuelto y que ya estés mejor de tu caso y aunque sea solo un poco que te hayamos podido ayudar Sí, me habéis ayudado muchísimo. Sin sí, vuestra ayuda no, habría sido capaz de superarlo. Gracias. Bueno, todos nos alegramos de tenerte aquí de vuelta. Pasando a otro tema, eh, Javi me ha dicho de un concurso de, de, de cortos, por pues si queréis participar. Estaría guay, ¿no? Sí, sí. sí. bien? ¿Y de qué haremos el corto?